Ahora tenemos en Bruselas en estos días un gran congreso de, de europeo de, de la International Association of Data Protection uh -huh. um, y, y hay una, en Alemania tuvo una tradición de, de protección de datos que por ejemplo no existe mucho en Estados Unidos uh -huh. si uno ve la realidad de lo que las grandes compañías de técnica informacional ¿no? como Google, Microsoft, este, eh, Facebook y, y demás. ¿no? Eh, hay, hay una cierta reticencia, por decirlo de forma muy diplomática, ¿eh? sí. a, a tomar eh, el tema de la privacidad en serio, porque no es bueno para el business. Uh -huh. Good for business. Uh -huh. Ahora, cuando las grandes compañías dicen que algo no existe porque no es good for business, hay que tener mucho cuidado. Porque si no existe, no existe porque no nos viene bien. ¿no? Sí. Como que, eh, por un lado hay una respuesta de la, de la política y de las leyes a proteger los datos. Pero los datos, de nuevo, es algo objetivo, es una expresión, ¿no? uh -huh. una, digamos, una cosificación, por así decirlo, uh -huh. una reificación, de algo que, eh, que expresa eh, algo de mí mismo. ¿no? Bueno, me llamo Rafael Capurro, nací eh, en 1945 en Montevideo. Son datos de los cuales, eh, de alguna manera, este, pertenecen a mi identidad. No. pero es una identidad muy fluctuante porque yo puedo mostrarme con mi nombre y apellido puedo mostrarme con, con mi físico sí. puedo mostrarme con lo que he aprendido es decir, puedo mostrarme con mis amigos con de infinidad de, de posibilidades de de, de, de, de, de, pre, de, de perspectiva de, y también de ocultar porque normalmente uh, uno no va por la calle desnudo ¿no? normalmente uh -huh. no o desnudo incluso digamos, no solo físicamente, sino mostrando en mi cara. Yo me llamo Rafael Capurro, sí. aquí, con un letrerito, aquí. Como uh -huh. que eh, siempre se da un juego social de reconocimiento por el otro. El otro me conoce, sabe mi nombre, pero no sabe muchas otras cosas de mí. Eh, y yo también, en todo reconocimiento social, la reputación, el reconocimiento familiar, las relaciones amorosas y demás en las cuales eh, eh, la identidad es siempre una identidad en relación. Uh -huh. O sea, yo soy siempre en Se relación, el mundo, en relación con el otros en el mundo también que compartimos, en la cual ah, hay este, posibilidades de ocultarse y, y, y revelarse, ¿no? frente a otros también siempre. ¿no? Y ahora, si uno piensa esa, esas relaciones básicas sociales, ¿qué pasa ahora cuando... Uh, expresiones de, de, de quién soy pasan a formar parte de, de la estructura de redes digitales. Ese es eh, el, el meollo de las cosas. O sea, no se trata solo eh, de, de algo, sino de alguien que se expresa en, en, en, en esos datos y demás. ¿no? No, que la protección de datos es siempre eh, relacionada, hay que relacionar siempre con la posibilidad libre de expresarse a uno mismo en esos datos o no. Como que está relacionado, por un lado, protección de datos, por otro lado, protección de la libertad de la gente que uh -huh. se expresa o no se expresa. Ahora, muchas de las, de, las, uh, digamos, de las perspectivas políticas y legales están un poco unilaterales a proteger datos y menos en una perspectiva social de las personas de, las sí. personas de la, de la libertad Para que en política y estrategistas Ahí está. ¿no? Y ahí eh, siempre hay que hacer un pasaje necesario, digamos. Decir, bueno, los datos son siempre expresiones de las personas en su mundo social. No, que Lo que está en juego, no solo los datos, sino las personas. ¿no? Este, y uno dice, bueno, que ¿Es eso tan grave? No, no sé si será tan grave, pero de hecho es, un, es una, una posibilidad con la que hasta ahora, en eh, los últimos 10, 15 años, 20 años, estamos viendo que cada vez se va haciendo más difícil este, eh, encontrar uh, un, uh, un huequito, uh -huh. <ríe> chiquito, porque cada uno de nosotros somos... somos este eh, un átomo chiquitito, chiquitito, así, sí. eh, en este mundo inmenso, con miles de millones de personas en el mundo. Pero claro, eh, cada uno tiene su, su posibilidad, o tendría que tener su posibilidad de expresarse, de, de, de libertad en el mundo digital. O sea, la, la pregunta filosófica es, ¿qué significa la libertad en el mundo digital? El problema que yo me pongo. O sea, así como Kant eh, se preguntaba qué significa la libertad en el mundo de Newton, Uh -huh. Eso lo, lo debe haber movido a él años. Sí, ¿no? sí, muy complejo. ¿Cómo, cómo, cómo concebir uh, la libertad en el mundo Que lo bien? conocemos. Estamos en el mundo digital. ¿no? ¿Lo conocemos? Y por eso la respuesta que dio Kant no la podemos dar ahora. Porque Kant estaba enfrentado, veníamos visto hermenéuticamente con Newton. Uh -huh. Pero nosotros no estamos enfrentados con Newton. Estamos enfrentados con... Facebook oh. y Google, sí. y, ¿no? sí. Que nos están diciendo, oh, no se preocupen, uh, todo pertenece a todos y es un mundo abierto y la privacidad no tiene, no tiene sentido. Ajá. No, no podemos creer, ¿eh? ¿Ah? Eh, Entonces podemos hablar, hablar que la gestión de la libertad frente al capitalismo. Ahí está. Porque, Porque es un capitalismo las empresas digital. Ahí está. que sí. regulan sí. todo, todos los gobiernos. Ahí está la gestión del capitalismo, esta que está en crisis, una de las crisis una, de es una la, crisis. El capitalismo, de nuevo, son los datos. Por ejemplo, Facebook. ¿Qué hace Facebook? Uh, dice, tú puedes tener muchos amigos utilizando mi, mi software y, y no pagas. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Medio raro, ¿eh? uh -huh. okay. <risa> uh, uh -huh. No lo creas, porque te están engañando. Sí. Te está sí, engañando. Mucho, si alguien mucho. te dice que, que puedes utilizar cosas y no pagas, Uh, hay gato encerrado, como decimos sí. en, en, en castellano, ¿no? sí. hay gato encerrado. Y el gato, por supuesto, son los datos sí. míos que él, sin preguntarme a mí, los vende. Eso, si, en la, si pasara en la, en la vida física, en el mundo físico, uh, terminaría preso. Porque digo, si, si yo le doy algo a otro, uh, si te, te, doy, te, te doy algo a ti y te digo, utilízalo, Uh, eh, y, y bueno, y tú lo haces y haces un negocio sin preguntarme a mí, y lo vendes a otro, ¡ah! Está bien, a estaría, un poco, a estaría un poco enojado. Sí, sí. <ríe> y si hace mucho, mucho dinero, decía, bueno, no, no, no. No, pero que tú me no dijiste nada, que me los regalaste tus datos. sí, sí, claro, te los di, pero no para que hicieras un su negocio. Uh -huh. O okay. que uno ahí ve un poco, y es en fondo el, ese capitalismo digital, que está basado en informaciones uh, digitales, ¿no? funciona en base a eso. Lo más importante para las empresas son los datos ¿no? de todo tipo, ¿no? es el capital fundamental de las empresas, con lo cual inmediatamente cierran uh, la apertura que aparentemente todo es común a todos y demás, inmediatamente hacen un secreto eso. Por eso para mí la pregunta es por el secreto y, y es tan importante, paralela la pregunta por la por la privacidad. ¿No? O sea, ¿cómo puede funcionar una sociedad um, en la cual tiene que haber transparencia y al mismo tiempo no puede, no puede eh, eh, existir sin secretos? Uh, toda sociedad humana ha existido siempre en base a secretos. Uh -huh. O sea, cosas que se, se, digamos, se ocultan. Por razones X, económicas, políticas, militares, personales, uh, de todo de tipo. Todo. De uh -huh. todo tipo ¿no? uh, y la posibilidad de, de ocultar algo, la o sea, letra de Gherián ha pensado en una forma sí. muy óntica. Eh, o de, ¿no? de decir, yo no quiero mostrarme así así en esta situación, sino así así. O utilizo una máscara. ¿no? Uh, me pongo una máscara porque en esta situación no quiero que me reconozcan así sino que sí. vivan de otra manera. Pero la libertad. Ahí está. Es cuestión de verdad. La verdad es en el sentido una forma de aparecer. De ¿no? verdad es en sentido, una forma de aparecer. Um, no, en el sentido no hay una, una forma de aparecer absoluta sino que siempre son formas de aparecer, digamos, sí. ¿no? O sea, desvelamientos, en el sentido de verdad desvelamientos. Que son guiados por la libertad. por la libertad, para la libertad y pueden ser objeto de intercambio, porque si, si, si no hay desvelamiento, no hay posibilidad de intercambio, no hay este, capital, eh, porque es evaluado por uh -huh. otros. Sí. Es decir, yo te lo compro y te lo cambio por euros o por reales, uh -huh. que sea, ¿Sí? mejor por reales, ¿no? sí. Sí. el euro es un poco. Es así. Así que, eh, sí, damos algunos reales y yo te doy las informaciones, ok, sí. modo que eh, la, la, la, la reificación uh, permite el comercio, uh -huh. ¿no? Uh, en ese sentido, el sentido el capital de Marx es una visión muy muy clara de que la sociedad está basada la sociedad comer, comercio está basada en la un política. medio universal que es el capital sí. ahora claro si eso se basa en un sentido jerárquico de monopolios y de poderes termina en un capitalismo digamos que es lo que él vio que, que era inaceptable, uh -huh. inaceptable. De modo que, eh, si terminaríamos aquí en un digitalismo, como hay monopolios de dominio, de, de, de, de, de mal utilización de datos sin pedirle permiso a la gente y demás eh, engaños, eh, estamos en una especie de, de crítica a lo que se podría llamar el capitalismo digital. No el capital digital, porque evidentemente, que, digamos, el, el dinero no es el diablo. Sí, ¿no? sí, el es, es un instrumento y es un medio. ¿no? Sí. Este, y el, el comercio libre tampoco es el diablo. ¿no? Este, eh, en la Edad Media, como tú sabes, había eh, intentos de este, diabolizar el, el, el hacer negocios eh, prestando dinero. ¿no? Uh -huh. um, eh, porque eso sería, digamos, este, religioso, el punto de vista este teológico, eh, eh, la usura. ¿eh? Uh -huh. um, ahora, eh, si dejamos por de lado la, la visión teológica, digamos, ¿no? uh, um, ¿cuáles son las reglas de juego, uh, de intercambio libre? O sea, si yo produzco algo y el otro me reconoce con lo que yo estoy produciendo, ¿cómo, quién lo estoy haciendo? Y está dispuesto o, a, o hacer un trueque, o sea, yo te doy una hago una, una, una mesa y tú me das una vaca, o lo uh -huh. que sea, hacer un trueque, o si llegamos a un medio que nos permita valorizar las cosas de una forma más universal con números, que es el dinero, en fondo. Aunque, eh, yo creo que en la evolución de la humanidad ese fue un salto cultural importante, ¿no? eh, sobre todo en Italia en el siglo eso, o sea, en el, en el, la, la, el comienzo del capitalismo europeo, digamos, uh -huh. ¿no? y la, el comienzo de la dependencia de los grandes poderes europeos de los capitales, uh -huh. Fugger, en Alemania, ¿no? sí. y, y de, de la globalización, porque lo que estaban pagando los grandes este, descubrimientos y todo demás, en Portugal y en España y en, en Inglaterra después, era el gran capital. No hay mucha diferencia 500 años después. ¿no? Sí. Este, de modo que ahí había, eh, digamos, fusiones de casas de capital, que eran los bancos, que manejaban en el fondo el, el poder. Bueno, lo que vivimos desde el año 2008, uh -huh. <risa> y ahora es eso. Lo que no se sabe bien es cómo, cómo digamos, eh, Uh, hacer que ese juego de intercambio, en ese medio, por un lado, esté hecho en base a reglas uh, comunes de Fair Play, uh, uh -huh. en las cuales nos estemos cortando las cabezas todo el tiempo por un, por un juego de intercambio. Y por otro lado, donde no hay una reducción, como lo que había visto Max muy bien, del quién al qué, porque lo que, lo que, lo, lo, la crítica marxista es una crítica ética. ¿no? Uh -huh. La alienación es que eh, los, los seres humanos son eh, percibidos y tratados como cosas. No hay mucha diferencia la sí, sí, Luke, ¿no? de la crítica heideggeriana. Sí, la sí, Lucas sabe de la ontología, de la ontología del ser. como sí. ética, no hay mucha diferencia. Lo único que Heidegger se metió ahí, eh, eh, ¿cómo se dice? Él estudió, Políticamente el, el, el Marx, se sí. metió en una... Sí, sí en un este, movimiento er erróneo, por decirlo sí. así, metió Ajá. la pata, ¿eh? este, por Ajá. motivos muy personales sí, y demás, sí. no, ¿no? O sea, otro análisis, digamos. ¿no? Pero um, eh, la visión de que ahí hay una, un pasaje del, del quién al qué, ¿no? que, que Marx llama la alienación. Ajá. Alienum, o sea, pasar a otro. Ajá. ¿no? Ajá. ¿Qué no? ¿Qué no es tú? Ahí está, ¿no? es, es, es tratado tratar a los seres humanos como cosas, ¿no? uh -huh. uh, y que termina en los horrores de las, de las guerras mundiales, en el holocausto y demás. Todo el siglo XX. Ahí está, fue un, un siglo terrible de, uh -huh. de, de, de cosificación de los seres humanos, ¿no? o sea, lo contrario de la diferencia ontológica y de la, de la crítica marxista del capital. ¿no? ¿Y, ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Porque, claro, lo, la crítica marxista curiosamente, terminó también en, en, en sistemas políticos absolutamente inaceptables, con los mejores intentos. ¿no? Y, y el pensamiento se, se tomó una, una visión muy errónea en ese momento. Se ensegueció por el, el comienzo del... Del sistema nazista. Eh, con lo cual, eh, digamos, a nivel académico le causó mucho mal uh, al pensamiento. Así es que sigue siendo una, una valla para mucha gente de no, eh, digamos, de no eh, abrirse a ese pensamiento y, y, bueno, cuestionarlo, tratar de ver qué es lo que es eh, eh, posible e interesante para, para nosotros.